Bienvenidos a rafaelidatv.com en el espacio de hoy oramos en vivo. Eh, gracias, gracias por estar con nosotros en este momento de, de oración y le invitamos, le invitamos a que usted comparta y se pueda suscribir a, a hoy oramos en vivo en el espacio de rafaelidatv.com. Y gracias, gracias nuevamente porque... Sabemos que usted está allí y va a compartir estos videos. Bendiciones para todos. Así es. Pues les agradecemos su atención. Y vamos a ver el tema de hoy. Se parece mucho al anterior. Así es. Bueno, se parece en cuanto a, en parte del título. ¿Por qué? Porque el tema de hoy es la fe. Es la fe, así Pero, es. Pero, escuchenos bien. Y tengo dos preguntas allí. ¿Cuánta que debe de tener. Fíjate, y es una pregunta para ti, mi amada, y es una pregunta para ti, mi amado, ¿cuánta fe debes de tener para oh, poder recibir de parte es, de Dios? Exacto. Y la exacto. otra pregunta es, o ¿qué tan qué tan chica o qué tan grande debe de ser esa fe? Esa fe, exacto. Entonces, miren, el, el punto es que sí. de, tenemos que estar bien conscientes de esta situación. Así Cuando es. hemos preguntado en algunas ocasiones a las personas así directamente, ¿y cuánta fe tienes tú? Oh, ya tengo mucha fe. O uh -huh, de uh -huh. personas que nos han escrito. Así yo es. Yo tengo mucha fe. Ajá. Así, ¿Ah, ¿Hay, hay, hay, hay mucha? ¿Cómo, cómo está tu ¿Cómo? fe? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo está tu fe? Entonces, miren, así es. vamos a estar viendo un pasaje ahorita precioso con respecto a la fe. Y el Correcto. mismo Señor Jesús. Tuvo que amonestar a los discípulos. A los discípulos, sí. A los correcto. discípulos, los amonestó. Así es. Y les dio una enseñanza, mm -hmm. ¿verdad? Entonces, mm -hmm. nosotros también queremos compartir con ustedes una enseñanza. Y por Amén. eso queremos pues, usar este medio, usar este video, para que usted pueda recibir de parte del Altísimo, pues lo que usted está esperando y está deseando de parte de nuestro Dios. Así es. Y vemos aquí es. en Mateo 17, <coughs> y vamos a usando el 14 al 21, y empezamos con el 14. Correcto. Nos dice así el versículo 14. Eh, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Que qué tremendo, tremendo. Tremendo. Fíjese, dice que cuando llegó el, el, las personas, el gentillo, ¿verdad? Y que viene ese hombre. Uh -huh. ¿Y qué, qué, qué actitud tomó? Una actitud de humildad. De humildad. De sencillez. De hum correcto, sí. Porque viene y se postra delante del Señor. O sea, se arrodilló. Se arrodilló. Entonces, qué bonito es que tú también cuando vengas a, a la presencia del Señor, te puedas también arrodillar, <coughs> ¿por qué no? Claro. Que si lo puedes hacer, a, adelante, ¿verdad? Si no puedes, es obvio que no lo vas a, a, a hacer. No vas a pedirte nada que sea imposible para ti. Así es. Pero este hombre, ¿cómo le dice? Señor, señor ten, ten misericordia, misericordia de mi hijo. De mi hijo. Uh -huh. Por, y le da la razón. Uh -huh. ¿Qué le dije que es? Sé sí, que es lunático. Un lunático. Y padece muchísimo. ¿Lunático a quién me da la impresión de que le daban ataques como epilépticos? Epilépticos, algo así. Uh -huh. ¿Verdad? ¿Por qué? Es, porque muchas veces cae en el fuego, porque antes se usaba mucho las, la, el hacer el, lumbre en, en el patio. Sí, eh, las, no, las fogatas, en las fogatas. En las fogatas, ¿verdad? Y muchas veces en el agua. Muchas veces en el ¿qué? agua. ¿Por qué? Porque nunca sabía dónde le iba nunca, a atacar. Exacto, así ¿verdad? es. Entonces, pues son espíritus que muchas veces sí, que digamos, hacen mucho manos, daño a las personas. Correcto. Entonces, vemos un poquito más adelante. Así es. Verso 16. Verso 16. Dice, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Uh -huh. Respondiendo, Jesús le dijo, oh generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. <ríe> Tremendo, ¿verdad? Les dije que Tremendo. había una represión para los discípulos. Sí. Y eran los discípulos. Los discípulos, sí. Que andaban con él. De usted en este momento nos podrá decir, bueno, yo no conozco de esto. Yo no sé mucho de esto. Uh -huh. Entonces, obviamente que esa represión no es necesariamente para usted. No. Pero sí le vamos a dar una sugerencia Porque dice aquí sí. que Se lo llevó a los discípulos uh -huh. Pero no lo pudieron sanar No lo pudieron sanar okay. Entonces Jesús les dice esta, eh, Estas palabras Oh generación incrédula uh -huh. Y les llama también perversos uh -huh. Y perversos, sí ¿Por qué? Porque Jesús Los andaba instruyendo en el camino Correcto Por donde quiere que iban Iba a poner enseñanza, enseñanza, enseñanza, enseñanza, enseñanza. Uh -huh. Así es. Entonces, como decían, bueno, ¿qué han aprendido? Correcto. ¿Qué me han visto hacer? Uh -huh. ¿Qué es lo uh -huh. que yo hago? Uh -huh. Así es. Y por eso les dice, ¿hasta cuándo, ¿cuándo he de estar con ustedes? Uh -huh. Uh -huh. ¿Hasta cuándo? Hasta cuándo O sea, o sea como dicen, hasta cuándo van a aprender uh -huh, uh -huh. Si sí, Jesús lo que quería Era que aprendieran que aprendieran ajá. Y nosotros también queremos que tú aprendas Correcto Que aprendas a depender de ti mismo De ti mismo Y que te enseñes a orar para, para ti mismo Para ti misma Amén. Y también para los tuyos Correcto Entonces, esto no significa que no te podamos apoyar Así es Pero sí, que tú puedas también Actuar, en, actuar en, en, en, en esa fe. fe, en esa en fe, esa fe ¿sí? Entonces dice, ¿hasta cuándo los tengo que andar soportando? Uh -huh. Tráigamelo para acá. Uh -huh, uh -huh. Estoy parafraseando, obviamente, sí. porque si estás leyendo sí. o estás viendo que, que no dice exactamente las mismas sí. palabras. Yo lo estoy parafraseando ahorita. ¿Hasta uh -huh. cuándo los, los voy a soportar? Tráigamelo. Uh -huh, Tráigamelo para uh -huh, acá. Uh -huh. Correcto. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Así La actitud es. del Señor Jesús cuando reprende a sus propios discípulos. ¿Por qué? Correcto. Porque les quiso dar una enseñanza, como diciéndoles, sí. no se atengan, uh -huh. no se atengan. Y verso te digo yo también a ti, no te atengas, sí, sí. aprende también, Correcto. aprende y es por eso que estamos dando esta enseñanza. Uh -huh. Nos vamos al verso 18. Y dice, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho. Y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? <risa> <risa> tremendo, ¿verdad? Ah, Pero vamos al tremendo, 18. Tremendo. Y reprendió Jesús, ¿a quién? Al, al, demonio, demonio. al demonio. Ah, quiere decir que, que eso es lunático, o esa situación... De epilepsia o, o eso en, que estaba presentándose en, es, en, en, en este persona. muchacho, uh -huh. pues era un demonio. Era un demonio. Uh -huh. Y a veces no nos damos cuenta de esto. Correcto, así es. Pensamos que es, es otra cosa. Sí, sí, sí, así Y es. por qué de, eh, habla ahí de un demonio, porque estamos hablando de cosas espirituales. Correcto. Y así como hay lo bueno, también es lo malo. Así es. Y eso tenemos que estar bien conscientes de ello. Tampoco no todo el mundo anda endemoniado. No, no. Pero no, tampoco no. todo el mundo anda en el camino como debe de ser. Entonces, es. por eso es bien importante que usted se apegue a la palabra, que busque de Dios y que se enseñe también a orar. A orar, a orar. A orar en fe, a orar. en confianza en y en uh -huh. seguridad. Entonces, dicen los, los discípulos, uh -huh. porque el muchacho quedó sano en esa misma hora. Sí. En ese, cuando él reprendió, el muchacho fue sano, fue libre. Y viniendo entonces... Entonces ahí en el 19 dice... Viniendo. Y viniendo entonces... Los discípulos a Jesús... Aparte... Separados... ¿tacá? separados uh -huh. Ya no estaban ahí con el resto de la gente... Porque yo no quería que los pudiera reprender... Sí, sí... Uh -huh. ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Uh -huh. Bueno, es una buena pregunta... Claro... Es una buena pregunta... Algo estaba fallando allí... Así y déjame decirle así es. que también en todas las oraciones de todo el mundo... ¿Por qué a veces no sucede lo que tiene que suceder o que queremos que suceda? Uh -huh. Porque cuando son espíritus inmundos, hay algo que hacer. Y cuando no son cosas así, de, de, que donde Satanás esté metido, metido. En, en, en el asunto, es la insistencia que tenemos que tener con el Señor para poder orar. Claro, claro. ¿Y por qué le digo esto? Por este siguiente versículo que, que, que hay. Así en el 20 dice, Jesús les dijo por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Amén. Aleluya. Entonces, ¿qué les dijo Jesús por su poca fe? Poca fe. O sea, oh. se les acabó la fe cuando no pudieron hacerlo. Sí. Desistieron. Porque de cierto les digo, que si, que si tuvieran fe como un, un grano, grano de mostaza sabes cómo es un grano de mostaza pequeñísimo chiquito pequeñísimo menos uh -huh. que un arroz uh -huh. dirés, dirés. y y diré a este monte o sea le vas a decir a este monte uh -huh. pásate de aquí hasta allá y se pasará y, y nada, nada no va a ser imposible amén sigo parafraseando así es cuando digo parafraseando es que estoy acomodando palabras más sí, de nosotros sí. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuánta fe se requiere? Pues era la pregunta de, de hace un momento. Sí. ¿Cuánto se requiere? ¿Cuánto se necesita? ¿Qué tanta fe? Uh -huh, uh -huh. Pues aquí Creo nos está poniendo sí, como un ejemplo. Como un granito de mostaza. Como un granito de mostaza. Uh -huh. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no es por la gran cantidad o el gran volumen o el gran, el gran tamaño, sino con la fe que lo estamos haciendo. Con la haciendo. fe, con la fe. Ajá. Amén, ¿Por qué? Es. Porque entonces vamos a poder decir al problema, vamos a poner eh, el monte, eh, vamos a decirle sí, es es un el problema, problema. Uh -huh, correcto. el problema le vamos a poder decir quítate de aquí, quítate, quítate de aquí, ya sea que tengas problemas Jesús. con el esposo, con la esposa, con el hijo, con la hija, eh, que, que, que, con el vecino, con la vecina, que tengas problemas pues cuál es qué situación? en el trabajo, con, con cualquier situación uh -huh. que se te presente en la vida. Sí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tomar autoridad. Escúchame. Amén. Tomar es. autoridad. Autoridad. Amén. En el Señor para poder reprender a esa situación. Amén. Así es. Así es. Pueden ser finanzas, puede ser enfermedad, puede ser cualquier otra situación. Cualquier otra. Entonces, si nosotros tomamos la actitud de fe, de confianza mm. y de seguridad. Con seguridad tú también lo vas a poder lograr y lo vas a hacer y vas a obtener el beneficio del Señor. Amén, así es. Ahora, cuando son cosas de, ya de más serias, más fuertes, y que ya sí. ahí Satanás sí está entrando en el asunto, bueno, entonces pues eso le dijo él a, a los discípulos, uh -huh. Pero es que este género, ese, sí, este género. no sale, sale sino con oración, oración y ayuno. Y ayuno, ah, sí. Ya son dos cosas, no es nada más solamente la oración. Sino el ayuno. Uh -huh. Entonces, si hay algo que te, te, te está estorbando, algo uh -huh. que no te está dejando recibir, a lo mejor vas a tener que incluir a tu oración el ayuno. El ayuno. Sí, es muy importante. Y la oración importante. es buscar el rostro del el señor, señor directamente. Sí, porque amén. dice la Escritura que todo lo que pidiéramos al Padre, amén. en el nombre de su Hijo, en el nombre no te de equivoques. Jesús. Quieres ir al Padre, tienes que hacerlo en el nombre del Hijo. Amén. Para que Él te pueda escuchar. Así es. Si tú lo haces por otra forma, si tú quieres usar otro medio, tú quieres usar lo que quizás por costumbre lo has hecho de, uh -huh. de, otra, de otra forma, de otra manera, a lo mejor no te va a funcionar. Así es. Entonces, tienes que hacerlo como dice la Escritura. Uh -huh. Pedirle al Padre en el nombre de Jesús en el nombre, para en que el nombre tú puedas recibir. Jesús, así es. Entonces, ¿qué te parece si sí tomamos un poco de tiempo para la oración? Sí. Este video se va a ir un poquito más largo, pero creo que hay una buena enseñanza. Así que amén, amén. vamos a orar y queremos orar por ti. Y nos vamos a unir mi esposo Así y yo aquí. Es. Nos estamos tomando en este oh, momento de Santa las manos. Eres. Sí, señor. Y oramos. Empiezas oh, tú. Oh, mi Cristo. Padre, le alabamos, le glorificamos. Le damos sí, honra, gloria y alabanza. Le damos gracias, señor, por la oportunidad que usted nos da, señor. Sí, padre. De estar mío. ante estos medios, padre. Para orar, Señor, por las necesidades que hay, Señor, en este, en este pueblo, Señor, en este mundo, Padre. Confiando, Señor, que nada imposible hay para usted. Así es, Señor. Usted dice en su palabra que si dos o tres se pusieren de acuerdo en la tierra y oramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, usted lo hace. Amén. Padre, gracias, gracias le damos porque... Usted está con nosotros, su Espíritu Santo, Señor, está obrando, Señor, en este momento, Padre Santo, que, Señor, las personas que tengan algún problema, alguna necesidad, no sí, sabemos, no sabemos cuál, qué necesidad sea, Señor, pero usted sí la conoce, Padre, que crean, que crean que usted lo puede hacer. Y por eso, Señor, nos allegamos ante el trono de su gracia para el oportuno socorro, Padre Santo. En el nombre de Jesús oramos por cualquier eh, necesidad que haya, sea problema matrimonial, problemas con los hijos, problemas sí, con, con las drogas, problemas, tantos problemas, Señor, que hay en este mundo, Padre Santo. Pero Nada imposible hay para usted. Únicamente tenemos que allegarnos ante su presencia y creer confiadamente que usted lo hace en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Aleluya. Padre. Gracias, Señor. Amén. Por su amor, por su misericordia. Gracias, Padre. Gracias señor. Gracias, señor. Gracias, Señor. Ahora, yo quiero hacerte una sugerencia. ¿Ya le entregaste tu vida al Señor? ¿Ya le dijiste a Jesús que viniera a tu vida? Porque a eso vino, Él vino a salvar. Así es. Vino a darnos sí. la salvación. Mira, si tú no lo has hecho, repite esas palabras. Y si no estás muy convencido o muy convencida, repítelas de todas maneras y permite que el Señor bendiga tu vida. Y dile, Señor, en este momento vengo ante su presencia y me uno aquí a los hermanos Cavazos. Oh, mi Cristo maravilloso es su nombre. Para decirle, Señor... Que perdone mis pecados, Maravilla, perdone mis eso, faltas, no perdone mis eso. errores y que todo lo que sí. yo he hecho mal, Señor, sí, usted lo sí. quite de mi vida. Y yo le entrego sí. en este instante, en este momento, mi vida para que usted tome poder sí, sobre señor. ella, para que yo Dios pueda ser Jesús. cambiado y transformado, sí, para que el día que usted ver, venga por vida. su iglesia yo pueda ir con usted. Sí, señor. Bendito Gracias, nombre, señor, señor, porque yo le acepto Gracias, padre. en Gracias, este momento señor. como mi Señor en y como mi Salvador en amado. Cristo Jesús, Padre mío. Sí, señor. Aleluya. Gracias, padre. Amén, Santo. amén, Gracias, amén. Señor. Si tú haces esta oración por primera vez o por segunda vez, quizás, pues, mándanos un correo y dinos lo que has hecho. Y también si hay algo más en que te pudiéramos apoyar, simplemente, Escríbenos, Escríbenos. Un, un correo y déjanos saber cuál es tu necesidad. Y aquí tienes los correos. Así es. Gracias, gracias por acompañarnos en este espacio chiquito. Pero esperamos en el Señor que a usted le haya servido y lo pueda compartir en el espacio de hoy Oramos en Vivo. Y compártalo, compártalo y suscríbase a rafaelidatv.com y esperamos que usted nos escriba. Si hay alguna necesidad en especial, ya eh, escríbanos, escríbanos, esperamos su correo. Sí, ahí está, el, cuando está usted eh, viendo este video, ahí porque va a estar en tres páginas diferentes de, de YouTube. En cualquiera Así de ellas, usted suscríbase, suscríbase y, y compártalo, compártalo compártalo. Y que la bendición del Altísimo sea sobre sus vidas. Así sea. Gracias y bendiciones para todos.